Y buenas tardes, buenas noches mi gente de YouTube El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie survival en Minecraft Obviamente Minecraft Java porque no tengo el Minecraft pero Así que Como ven Aquí fue donde dejamos el anterior capítulo Bien épico Así que vamos a seguir Nunca he hecho gameplays comentados Así que No tengo mucha experiencia pero bueno a ver cómo me las ingenio. Si tiene algún consejo para darme, dígame en los comentarios, por favor. La copeta del water drop que hicimos en el anterior capítulo. Yeah. Hola. Hola, me arriesgué mucho. Ok, ya tenemos para nuestro nuevo pico de hierro. Y nueva herramienta. El pico de piedra sí tengo derecho a tirarlo. Y como tenemos el pico de piedra, digo de hierro. ¿Qué es esto? Ahora ¿Lo, pues se en Me lo voy a guardar. Bueno, sin comida Y con mi saturación Ya casi en cero Yo creo que ya es hora de salir De esta cueva Tres más de hierro una hacha porque no para deshacernos una vez de esto 3-4 bye que la fuerza te acompañe así que bueno yo creo que ya sería hora de ir siguiendo y de ir preparando otras cosas Okay. Un poquito Un poquito de carbón A ver Oh, no hay material Tenemos Zinc en bruto Ok, luego, luego lo utilizaré Y ahora vamos a ver si puedo Oh Hola Pude extraer este nuevo mineral A ver ¿Qué tenemos aquí? ¿Esto es comida? Todo esto es comida Quiero ver cuándo cura Cuánto regenera ¡Oh, la bestia! A ver What the fuck que okay, necesito, necesito más de esa cosa Necesito todo lo que pueda encontrar de esa cosa Necesito todo lo que pueda encontrar de esa cosa Ah, ya me hice daño Y ya se está oscureciendo, ya empezó a llover Nada indiferente Así que va 1, 2, 3, 4. Pico de hierro. Para minar. Eh, más de esa cosa. Bien chida que encontré. Minamos más pan. Más de estas bolas de slime. Azules. Las necesito. ah, Me estoy haciendo daño. Ok, pues ya salí de la cueva. Oh, olvídalo, olvídalo. Creo que todavía tengo oportunidades acá. Creo que aquí todavía tengo oportunidades. Pero es por acá. Nada más. Si me muero por estar explorando demasiado tiempo una cueva... ¿Qué te digo? Qué tremendo, callejón de salida, que hay okay, mucha agua corriente, digo agua estática. Agua fuente Con el torche, mano Nos aventamos al agua Oh, mira Espérate No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 Bueno pues como no hay nada, nada interesante por lo menos, ah, por poco pierdo mi survival otra vez. Ahora que lo piensas hecha de piedra trae, trae un vendaje. Así que acabo de desperdiciar, así que acabo de desperdiciar material. Viene Picardo Ahí va otro Este no cuento ¿Qué podemos hacer para? Yo creo que es hora de establecernos una base La verdad Yo pienso que ya es hora de ya he pasado por acá. ¿Verdad? Sí, por acá conseguí... Oh. Por acá, ¿Por acá ya he pasado. coincidencia pero bueno voy a buscar una aldea para sentarme ahí ay no estamos en modo jargon mi hijo solo tengo una vida si muero se acabó todo Mijo, yo soy bien pro en, en combate Ok te uso para conseguir materiales De manera easy Ok. Esto tiene ventajas. Ventajas ventajosas. Cueva. Ahí podría encontrar diamantes, pero la verdad no tengo ganas de... De tipo buscar diamantes. Ultra instinto. Ah. Creeper Panal de abejas Me está dando mucho lag ¿Qué pasa si subo el ah, si sube el render distance se pone peor Lo voy a dejar a test Árboles rápidos, creo que es eso. No vamos a moverse, hijo. matando por diversión. Todavía no encuentro ninguna aldea ¡Ay, no! Bueno Algo es algo Algo es algo, mi rey Lana No sé dónde dejé la otra Que tenía Siento que para que ya he pasado. ¿Qué es eso? Una de las estructuras que dije. Por acá en el. Cerca de donde spawn y que pro. que pro en 3D. o oh, que la. Pero no tengo nada que hacer aquí, así que me voy. Lo voy a dejar como un monumento. Si es que llego a durar mucho tiempo aquí. Sí, solo estoy caminando en círculos, yo creo que... Necesito otra oveja. Ok, okay, rápido, rápido, rápido. ¿Es de crafteo? No, mira, mira, mira, okay. Ahí está, rápido, rápido, Rápido, rápido, mira, Tres de lana. Oh, la? Tres de lana más tres de madera. Cama. La acudicamos rapidísimo. Duerme acá. ¡Duerme! Uh. No, pues lograr que se hiciera de día. No quiero esto. No quiero esto. Tampoco esto. El martillo sí lo ocupo. La verdad. Que el martillo sí lo ocupo. Tiramos esto. Me asusté Bien nubes. Bien nubes de zombie. Un laguito de lava. Con esto podría... ¿Cuándo está? ¿Cuándo se va a pasar? Aquí va el agua Y Aquí va uno Aquí va otro Aquí abajo va otro Aquí abajo también va otro Aquí va otro Aquí va otro aquí va otro, otro acá Aquí va otro Y otro cubo de agua? ¡Perfecto! Portal al nether Sin encender Ahora necesito grava Digo, un pedernal Pero para conseguir un pedernal Se necesita grava, así que vamos a buscar grava Creo que eso de ahí es grava, sí esa graba. Oh, la primera. Esto quedaría para un speedrun. Uno de hierro. Uno de pedernal. Pedernal y acero. Prendemos. Oh. Pero antes de entrar.. Sin olvidarse del, del escudo, lo voy a ocupar un buen ahí dentro. No, os voy a entrar 10 segundos a ver. A ver cómo está el clima allá adentro. Oh shit, ya valí. Con el escudo en mano. What the fuck? Si ¿Sí me lagué un poquito. Aquí no pasa nada, ¿ok? Ok, mis compas. Aquí no pasa nada. Me digo una. Ok, vámonos de aquí. Listo, portal al nether bloqueado Para que ningún mob pueda Ok, no fue muy buena idea Ahora que lo pienso es Que tengo mi pedernal de cero Ahí está Comida gratis Pero todavía no encuentro lo que quiero encontrar. Así que vamos a llevarnos nuestros materiales y vámonos. No creo que ahorita sea muy buena idea entrar al añadido. Mínimo un full iron y unos, y unos cuantos escudos y ya. A jungla, señores. Finos señores. Tenemos algunas cosas que evitar. Me cambio el objeto que tengo en la mano secundaria para no provocar el incendio forestal. Y si no encuentro ningún lugar seguro, pues adivinen dónde lo voy a hacer. Y Todavía nada. No Todavía no hay nada. Ok, vamos a acabar el episodio en cuanto encontremos una aldea. Ok, vacas las necesito. Bien rapidito. Nada más por su cuero. No, no quiero la carne. Ah, ya, ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Ah. Pues todavía no hay nada. No, se está poniendo bien difícil. estoy buscando y nada mira aún No, pues qué aburrido explorar <risa> el Ok, esto es raro Y bueno, para ya no alargar más el gameplay Aquí lo vamos a dejar Vamos a poner un, una torre Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos. Bye.